Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, www.mix-mediummagazine.com. La temperatura del agua, querés saber acá en la ciudad de Pinamar y alrededores, es de 10 grados. Tenemos olas de un metro de altura, con viento del este, sí, a 20 kilómetros por hora, con ráfagas en zona de playa a 30 kilómetros por hora. Sabiendo eso, con el timón en la mano... Salimos a navegar. Viento en popa con la conducción de Eduardo Rocco, a quien le damos la bienvenida a la Tarde del Mar. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Cari, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer de, de juntarnos nuevamente y aprovechar este día lluvioso para navegar. y Un día fresco aquí en Buenos Aires, en la capital, está lluvioso, fresco, con Bien, bastante acá... viento. Acá está raro también, sí, acá en algunas gotitas. Ahora está lloviendo, mira, justo. Miré por la ventana, me dijiste y miré por la ventana y está lloviendo. Pero bueno, también estamos en la misma situación, ¿eh, Edu. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco de, de construcción de barcos y de tipos de barcos de velero, hablando siempre, ¿sí? Eh, de lo que podemos hacer, qué se puede hacer, en qué se puede navegar y dónde se puede ir. Hay creencias, creencias que, que para poder navegar, irse lejos, hay que tener un barco grande. Y eso está demostrado de que no es así. Hay un constructor eh, ruso, se construyó su propio velero en el balcón del departamento donde vivían un primer piso, construyó un velero de... 4 metros diez. ¿En un eh, balcón? Hizo... <risa> <¿Qué>, <risa> lo ¿Esto hizo nunca lo todo... había escuchado? ¿En un ah, balcón? ¿De qué ese... barrio? No, en, en Rusia. En Rusia, Ruiz. por eso digo, de, pero ¿de una ciudad o de, de qué barrio? De... todo el mundo estaría mirando para, para Puso, arriba. Sacó del balcón de él como unos largueros de madera y fuera de la reja del balcón, en el aire, ahí construyó su velero. Lo hizo primero de telgopor, todo en, en, en bloques de telgopor. Eso lo revistió en fibra de vidrio. Hizo toda la forma del el barco que quería, del velero que quería, lo, lo revistió en fibra de vidrio. Y después, cuando ya la fibra de vidrio estaba dura, todo ya tenía el, el casco armado, empezó a acabar adentro del telgopor y lo. Eh, hizo el hueco que necesitaba él para vivir adentro, o sea que era como un termo eso, más que un barco. Pero bueno. pasar por abajo de ese balcón, esa, no me imagino, vos imaginaste, pasar por abajo, ¿qué está haciendo? Construyendo un barco, viste una cosa de loco, que no se le caiga nada. Pues. Sí, estaba colgado en el, en el espacio, o sea, se caía, no, se le caía en la cabeza a alguien. Solo en Rusia puede pasar esas cosas, sí. se lo permitieron bueno, lo... allá. Para sacarlo de ahí tuvo que llamar una pluma, una grúa y bajarlo. Eh, después le puso el quillote y el palo, todo eso, en, en un astillero. Pero el, el barco lo construyó en su casa. Y con eso vino de Rusia, eh, estuvo aquí, se vino navegando de Rusia, dio la vuelta al mundo, estuvo aquí en Argentina, lo conocí, tuve una charla con él, por, por supuesto con un intérprete, y eh, de aquí se fue por el Cabo de Hornos hacia Chile, Dio la vuelta y volvió a Rusia con un barco de 4 metros 10, hecho por él eh, una cosa desopilante. Eh, algo muy rústico, muy, era lo único, yo creo que el único que pudo vivir en ese barco tanto tiempo eh, es este hombre. Eh, porque no tenía comodidades, por supuesto ni baño ni hablar, cocinar, comía crudo. Eh, pescaba y comía pescado crudo, o sea, hacía ceviche o lo que fuera, pero lo comía crudo, eh, llevaba algo de latas de comida y, y agua en bidones, porque el barco no tenía tanques tampoco, entonces cuando llovía juntaba agua, y así fue que llegó a Brasil casi deshidratado, casi se murió cuando cruzó el Atlántico, porque se quedó sin agua en el medio, y llegó a Brasil, que lo rescataron eh, ya estaba casi muerto. Cuando llegó a la costa lo vio un, un guardacosta brasileño y lo rescataron. Pero llegó y de ahí se repuso y siguió y dio la vuelta y volvió otra vez a Rusia. Eh, después tenemos un, un navegante de, Mar del Pla, de, perdón, de La Plata, Jerónimo San Martín, eh, un médico que hace unos, eh, a ver, vamos a ponerle unos 20 años atrás, eh, agarró un velero de 6 metros 40. Eh, construido aquí en Argentina un H20 eh, y con ese barco se fue a Groenlandia fue navegando, viviendo en el barco y eh, trabajando, fue dando la vuelta y llegó a Groenlandia estuvo en Groenlandia con el clima y con las condiciones eh, terribles que son para navegar en esa zona eh, llegó hasta allá, estuvo unos años y volvió, y ahora está aquí en, en, en La Plata, está de vuelta aquí trabajando otra vez como médico y en ese momento trabajaba de lo que viniera, ¿no? En mantenimiento de barco, de mozo, de médico, de lo que encontrara trabajo e iba haciendo. Y bueno, ahora tiene un arduo trabajo en esta pandemia, también. ¿eh? Sí, ahora tiene un arduo trabajo. Y después hay varias, muchas personas argentinas que no, no son anónimos, este... Ahora está por aquí dando vuelta Aurora Canesa, que también ha navegado unas cingladuras muy, muy importantes, mucho tiempo navegando. Tengo un amigo personal también que estuvo seis años navegando, viviendo en el barco y navegando. O sea, hay mucha gente que son desconocidos para los que no están en la náutica, que han navegado muchísimo. Aquí el, el navegante más conocido es Vito Dumas, por su trayectoria y por su en su momento el tema político que lo que estuvo miscuido y lo apoyo del gobierno de ese momento que era de Perón, de General Perón, que lo apoyaba y lo usaron como figura deportiva para impulsar el deporte. Y fue Vito Dumas, fue el navegante con mayor difusión en el mundo y que logró cosas muy importantes para su momento. Eh, como la vuelta al mundo por los 40 abramadores, que es la parte del sur donde habitualmente soplan 40 nudos normales, esos 40 nudos serían, estamos hablando casi de 80 kilómetros por hora, todo el día y día, noche y olas de 6, 8, 10 metros cuando está tranquilo, no imagínate cuando se pone feo. Pero un día subioso, como vos me estás diciendo, soy... Cuando vos me decías si llueve en Buenos Aires, yo decía en alta mar un día de lluvia, ¿no? A mí me gusta, pero me gustan las lluvias eléctricas, todo, pero no sé si en alta mar. <ríe> cuando viene un huracán tampoco me, me gustaría, si estoy en el ojo del huracán o algo, ¿no? Esos son los momentos en que uno, yo sé que no sale, ¿no? Un barco cuando hay, hay huracanes o también lo tienen muy en cuenta, pero una tormenta. ¿Se puedes encontrar? Eh, tormentas se encuentran siempre. Siempre que uno navega más de dos o tres días, se eh, va a encontrar un frente de tormenta. Es habitual que uno pase por eso. Eh, las tormentas eléctricas son muy peligrosas, en los veleros son muy, muy peligrosas, porque si uno está apoyado en, un, en uno de los, eh, o ven, o sea, los cables que aguantan en el palo, tienen nombre, son stay o son OBENC, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner los cables de acero que aguantan el palo. Eh, si uno está apoyado o agarrado en esos cables, puede recibir la descarga eléctrica. De hecho, la recibe, no puede. Ha pasado aquí en, en los clubes náuticos o ha pasado en Colonia, que están todos los barcos en el puerto, cae un rayo y alguien está agarrado a un cable y lo, lo dispara pega una patada que lo, lo, lo saca del barco y cae en el agua. Eso es bastante peligroso. y claro. eh, claro. No solo eso, sino también de que eh, la corriente baje por el palo y agujere el casco y el barco se hunda. Eso Ahí está, puede En también. otro peligro también, ¿no? Eso ha pasado también y más de una vez. Eh, la, el, la humedad que tiene el casco, la fibra de vidrio, hace que la corriente busque ir a, a tierra, lo que se llama habitualmente descargar en el mar o en, o en el río, en lo que fuera en el agua, y atraviesa el casco y lo hunde. O sea que las tormentas eléctricas, te diría que son mucho más peligrosas que las tormentas de viento, ¿no? Eh, claro, es... Mira vos. ¿Y las olas? <risas> las olas y el viento. <risas> las olas, eh, bueno, las olas son peligrosas eh, en, en función de para uno eh, dónde está navegando, en qué zona, porque a veces el viento viene cruzado a la ola, eh, y no viene de forma que uno las pueda navegar o puede eh, correr la tormenta, lo que habíamos hablado la otra vez, de, de, de ir un poco de popa a, a la ola para que el barco, en vez de subirla, eh, eh, la vaya a favor de las olas, ¿cierto? Eso es lo que se trata de hacer cuando hay tormenta fuerte también es peligroso porque el barco puede tomar mucha velocidad y cuando toma mucha velocidad choca con la ola que está adelante y hace como un submarino, se hunde, se, se sumerge abajo de la otra ola que está adelante. O sea que hay que tener mucho recaudo de, para navegar, en hay técnicas para navegar en tormenta eh, que se aprenden, se estudian y se practican. Eso es eh, básicamente lo que hay que hacer. ¿no ¿Qué más tenemos? Después el tema de, de la construcción de los barcos. Eh, tenemos eh, algún, algo que quizás no, la mayoría de la gente no conozca, es que hay cascos de barcos que son de fibrocemento, como los tanques de agua antiguos que eran de fibrocemento. Bueno, hay cascos de barcos que se hicieron aquí en Argentina en la época de la Segunda Guerra Mundial, y se hacían de fibrocemento porque la utilización del acero eh, era todo para construir armamento y buques y todo. El acero era bastante caro y se utilizaba para, para cosas más grandes. Entonces aquí en el río de La Plata y en la zona del Delta se utilizaban eh, chatas de carga, o sea cascos de, de carga que eran de fibrocemento. Unas navegantes argentinas, mujeres dos hermanas, se construyeron ellas un velero en acero naval, lo hicieron en Tigre, con colaboración sí, de arquitectos navales que le hicieron los planos y le, as, asesores que les iban a, acompañando, pero la mano de obra la pusieron ellas, y hicieron, lo construyeron ellas, se hicieron un velero de unos 35 pies eh, en acero naval, y ahora están por Estados Unidos, creo, andaban por, estuvieron por Europa y, y ahora están, creo que en Estados Unidos. Genias totales. <ríe> Me encantó. Bueno, Edu, qué lindo, qué lindo tenerte, qué lindo cuando traes todas estas cosas del mundo marino, como siempre decimos, somos una ciudad costera, vamos por el puerto, hoy impacto inmobiliario, hace un ratito estuve hablando con el secretario de turismo de Pinamar, bueno, seguimos, seguimos viendo, después vamos a ver si hablamos y le decimos lo del puerto óptico que creo que ya lo sabe, pero le agregamos. Le agregamos. Sí, el, el, no solo tenés la parte deportiva, que es muy importante también para los chicos, eh, podemos hablar la semana que viene de la importancia que tiene el, en la educación eh, de los chicos eh, el agua, porque le... El estar arriba de un barco genera mucha independencia y, y mucha seguridad en la persona, porque no tiene a quién recurrir, se tiene que arreglar solo. Entonces eso es una práctica muy importante para los chicos. Eh, la tomo, no la, la parte, tomo para la otra semana. Claro, no, no solo la parte deportiva, sino también la parte económica. Porque, por ejemplo, claro. eh, en, en General Lavalle, el puerto General Lavalle, si no fuera por la pesca, no existiría. O sea que la parte económica es muy importante y, y, y en vez de que nos vengan los chinos a, a llevarse los pescados nuestros, poder aprovecharlos nosotros. Me encantó eso. Bueno, Edu, <risa> muchísimas gracias. Gracias por, por esto. ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Ok, perfecto. Gracias a vos. Chao, chao. Así pasó, Eduardo Rocco, de viento en popa, acá en la tarde del magazine. Quédate con nosotros, que tenemos mucho más radio. Amigo. Ya venimos.